Gente, aquí Alejo, el en esta ocasión con un nuevo y el último video de este año que se acaba en un rato. Les quería decir un feliz año nuevo, feliz Navidad. Este año que lo pasen bien. Y quería decir que gracias por el apoyo que tuve el canal, por más que he estado inactivo este mes, inactivo, bueno, bastante apoyo muy grande todos los videos recibieron bastante apoyo, aumentamos los suscriptores de una forma muy rápida entonces me alegra eso y llegamos a los 50 suscriptores como muestra por ahí no he podido subir videos porque me he enfermado un poco, no he estado en mi casa y eso y bueno, también he de decir que en el canal este 2018 viene a lo grande ya que pues va a venir variedad al canal, va a ser más constante, va a haber mejor edición, voy a empezar al fin los gameplays en Android. Y bueno, eso es todo. Nos vemos.